Eh, no Ahí oh, del coche, tío No va ¿No Lo peor es que viene gente, bro. Vienen como 20 teams. <risas> su puta madre. Un niño no se lo ve. de otro. Un tirado por aquí. Si, sí, bro. Es que yo creo que es. No lo puedo creer. Van aquí, en verde. Vienen sí, ahí. Uno dentro del garaje. Están por las cuatro. Away. No sí. Es imposible coger el heli, ¿no? El esto está por fuera Puedes subir arriba saltar a por él Ah no, mira, está aquí Eh, no, ahí Tengo la marca del coche, tío, no veo Bueno, ¿y ¿Este a ti? batir? Inte pierde el elite. Es el propio contigo, Inte, por eso. Haz lo deben! ¡Ando, a batido ahí, azul ¡Otra vez, tío! Nosotros estamos subiendo eh. ahora el silencio ya, sí, ¿eh? A ver, se me a el silencio ¿Pues está en el aire o lleva fantasma? Puede ser que esté en el aire. Factory. Estamos a dos. Factory había un equipo de tres. Y era G2. Y me voy a Factory. Sí, los tengo aquí ya. Vale, así lo veo aquí al frente. Oh, tío. Right. Va a venir el team. El team ya vino. Oh, tío eh, un tiro Tío, no entiendo nada Que Qué puta mierda de juego, tío Qué miedo? puta mierda de juego, tío Por a todos, este me mata un puto tiro Sí, están arriba del todo Mierda, hay uno al frente también Debajo Batido ¿Al de abajo? abajo. Vale, bueno sí. Esta curva de arriba vale. Cura arriba, cura arriba, cura arriba vale, vale. Ah, tío otra arriba Vale, escucho los pasos camión se ha parado en frente mío. Me bajo ya. a ah, no, metidos en la casa UAV todos. Están Tacho. ¡Están ahí campeando todos ¿no? Dios, Dios. ¿Ya Dios, salió, tío. el coche, se ha parado. Va a salvar con el cuerpo? ¡Está en forma! me en forma! ¡Está en forma! No El forma! ¡Está sí. aquí arriba ¿De aquí ¡Está Ahora su soma, ahora su soma Siete, siete, por fuera, por fuera Me va a rematar, Factory, no, Factory... Va a decir engar es Engar es que no hay no, miño Vale, a uno, sí, dentro del hangar lo vi no Voy a disparar hasta tener tiro claro, son muchos Son varios Ya te apuntas, ¿verdad? Son varios, ahí, pues, sigo con cuidado Pero onda, onda. No me jodas bro, pero ¿por qué los dos al mismo tiempo contra mí? ¡Ah! Jackson, ¿puedes por mis armas? No lo sé, tengo por aquí uno vamos. Dónde bueno, estoy llegando, cúbreme. A ver, lo he visto. Vale, lo vas a más. Un tío craqueado en el avión, joder. Tiraos todos y tal, es el último. Viene 7 Viene a rematarme por aquí. Siete. Joder, Ay, un puto tío. tiro, tío. Tengo que poner un botón para mutearme en el. Sí, eso tienes que hacer, bro. Jackson, estás yendo completamente correcto. Joder, no hay nadie por aquí. Había gente arriba montaña, aquí hay uno. Ahí no marcaba cae? gente. Sí, ya los escucho sí, disparar. Por el pueblo ese también. No quedan muchos, eh. Vale, frente mío. Uno. Venga. Sí. Sigue. Están por los restaurantes y tal. Eh, apunta, ¿es ni nipper izquierdo. Ni per izquierdo. Blanco. ¡Dale, dale! ¡Al frente! ¡Digo que hay! Por aquí se siguen pegando, ¿eh? En torre hay gente también todavía. Por la parte de abajo se pegan. ¿Queréis limpiar esto? Blanco, marcado. No, me baten de bar. Vamos a pushear. Salen derecha, salen derecha. Never mind. Esto se me agacha. Son dos squads. Ten oh, cuidado, Inte, que puede que estén baiteando. Otro más, otro más. Si sí, te fuiste solo, Inte. está dando estando red dando res? Vale, vale, vale, vale. Que no lo veo, no tengo ángulo partido Bueno, a No, no, no, vale. va a acabar la puta, la puta Vale no, Aguantamos, aguantamos Conmigo, conmigo Vale. Blanco Cruza derecha uno, cruzada Cruza derecha uno, ya, Jack Jack, derecho tuyo Derecha tuyo Te pegan de arriba, tengo uno derecha Vale, lo veo, así. Bracket, lo ha batido otro Y le pegan de la casa Messi, ¿cómo estás tú? Callado Me caza de la casa, de la casa Ahí me pega, ahí a la casa Tienes que ir de derecha, tienes que ir de derecha, Messi. Acá me tengo en el atajo Un pequeño 3 por derecha, lo ha Sí, había uno full full derecha por montaña, otro en la casa y el que tenía menos fue que petó la cassetta.